A diario nos conectamos de forma directa o indirectamente con personas que de alguna manera hacen que nuestra vida sea más confortable, próspera, dichosa y feliz. Sin ellos, nuestra vida sería quizás un poquito más difícil. Sin embargo, el hecho de encontrarnos con estos personajes hacen que nuestra vida sea un poco más difícil Placentera. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en otro Vero y en esta ocasión vamos a hablar acerca del agradecimiento. ¡Bienvenidos! invitar a que reflexiones un rato en todas aquellas personas que de alguna manera forman parte de tu vida indirectamente, por ejemplo el conductor del transporte público que te tocó tomar el día de hoy, el médico que a lo mejor te dio un diagnóstico con altos índices de azúcar, el profesor que te está educando y todas aquellas personas que sin título nos han ayudado en desastres naturales como eh, estamos atravesando hoy aquí en México, por ejemplo, que de alguna manera nos hemos unido en la contribución, ayuda y mejora y sobre todo el apoyo de nuestros hermanos mexicanos. A todos ellos y a cada uno, mil gracias. Ser agradecidos es la clave para desarrollar satisfacción emocional y altos niveles de calidad de vida. La gratitud es un sentimiento eh, que nos ayuda a reconocer aspectos pasados, inclusive presentes. ...y que nos han beneficiado o, con, o que nos van a beneficiar de alguna manera... ...y que por lo tanto ayudan o otorgan una sensación agradable en nuestra existencia. Acompáñenme. Vamos a un mural que se llama La Casa de los Cuatro Vientos... ...y cuando visiten mi tierra los invito a que vean todo este arte cultural... ...tan relevante aquí en nuestro puerto... Y de alguna manera me encanta y me fascina este arte ¡Acompáñenos! ¡Vamos! en psicología positiva, sentir gratitud nos ayuda a la autoestima, crea vínculos con los demás, nos ayuda a minorar el estrés y sobre todo nos ayuda a a enfrentar eh, relaciones o momentos negativos que se nos llegan a presentar en la vida. La gratitud hacia los demás no solo cambia tu actitud o tu humor sino el de los otros y también la actitud de agradecimiento trae consigo una forma de vida basada en la humildad sobre todo un estado de paz que siente uno en su interior y sobre todo alrededor de las personas cuando de alguna manera logramos empatizar con ellas entonces el agradecimiento nos trae muchas cosas positivas. Dar las gracias a los padres de familia por los desvelos, por su educación. Darle las gracias a los hijos por su gran amor. Darle las gracias a tus compañeros de trabajo. En realidad debemos ser agradecidos con todas las personas que se presentan a nuestro alrededor. Y yo te invito a que el día de hoy eh, practiquemos la gratitud desde este mismo momento, desde este instante. Y enseguida vas a lograr experimentar un cambio positivo a tu alrededor, así que mil gracias por estar hoy conmigo. Me despido y espero que te haya gustado este video, así como a mí me gustó hacerlo para ti. Y bueno, ya sabes, te puedes suscribir a nuestro canal, dale me gusta, tin, tin a la campanita para que recibas más notificaciones de todos los videos que estamos subiendo. Y si tienes algún comentario, recuerda... Anotarlo en la parte de abajo y bueno, yo me quedo disfrutando de este delicioso raspadito que con este calor que hace, uff, me vas a ver a Gloria, hasta la próxima, bye, bye, verón, Molina, Verdiguel, bye.